Muchísimas buenas tardes o noches o días, donde sea que nos están escuchando. Eh, bienvenidos a este espacio tan especial que tenemos todos los lunes a las cinco y media, eh, bueno, hora local, eh, para meditar juntos, que yo siento es una cosa, una bendición, ¿verdad? Porque hoy en día hay tantas... Eh, acontecimientos que pasan a nuestro alrededor, que nos sacan un poco de nuestra estabilidad, etcétera, nuestra esencia. Y este espacio lo que busca es que nos ayudemos unos a los otros a sentirnos conectados y más que nada ir hacia adentro, conectarnos con nosotros mismos y sacar esa fuerza interna que todos tenemos de naturaleza. ¿no? Entonces, para aquellos que son nuevos y están sintonizándose por primera vez, no hay ninguna postura necesitada acá. En el Raya Yoga lo que buscamos es no más relajar el cuerpo. Y podemos empezar eso respirando profunda y lentamente. Sosteniendo el aire, soltándolo, tomándonos el tiempo necesario. Sin ninguna presión y sin ninguna rigidez. Entonces lo que vamos a hacer... Para inspirarnos es eh, para los que quieran practicar y se, se animan en el Raya Yoga. Eh, practicamos con los ojos abiertos la meditación. Vamos a compartir una imagen eh, bastante inspiradora, podríamos decir, para que podamos, eh, por así decirlo, depositar nuestra vista allí y este concentrarnos. Ir hacia adentro mientras los ojos están fijos en algo inspirador. Entonces, vamos a ir soltando toda tensión. Soltando todo aquello que nos pese desde el cuerpo. Al respirar estoy mandando oxígeno a todos esos músculos de la cara, del cuello, los hombros. Y puedo sentir como mis brazos descansan, colgando, sueltos. Igualmente, pues soltando mi pecho, relajando las caderas y el vientre, Y dejando que esta energía de relajación baje hacia las piernas, las caderas, los pies. Y siento la conexión de este cuerpo con esta silla o el piso. Y me hago consciente de donde estoy, de este instante mismo y así como el día se va ocultando y todo va durmiendo en esta meditación voy a ir soltando toda preocupación soltando cualquier pensamiento sobre el futuro e incluso todo lo que pasó en el día. Puedo visualizar una cajita donde estoy depositando todo lo vivido y haciéndome liviana y libre. Poco a poco, voy vaciando el mundo que está dentro de mí, en esa cajita. Y me voy quedando solo, en una soledad y silencio que me permiten sentirme. que me permiten percibir mi propia vibración. Hay un dicho de que somos viajeros espirituales en este mundo físico. En este momento del día estoy listo para soltar el viaje, para hacer una parada del quehacer, el ajetreo y solamente quedarse así muy quieto. para poder escuchar mi propia voz interna. Esa voz que puede percibir en mi propio valor. Aquello que me hace único. Soy un viajero que pertenece a un mundo de más allá, un mundo similar a esa esencia de paz que percibo en el fondo de mi ser. Y así como un lindo celaje o atardecer inspiran ese silencio, esa esencia de paz. Igualmente me recuerdan ese hogar original. Ese hogar de luz al que yo ya sea la conciencia, o llámese alma o espíritu, pertenezco. Y en ese mundo pertenezco, me siento que pertenezco. Y es como que mi propia luz está llamando, está vibrando, está recordándome lo que verdaderamente y eternamente soy. En este momento, en este instante, es como si el mundo no existiera. E incluso el viaje se ve tan lejano porque me siento en mi hogar, en mi... Es como regresar a ese vientre espiritual, donde puedo percibir la presencia de esa madre eterna, porque la madre del ser de luz luz sea Océano de la Luz. Y en este hogar silencioso, es esa Madre la que me hace sentir que pertenezco a esta gran familia, a esta constelación de seres de luz. Y si hay cosas que todavía merjan en mi mente, situaciones sucedidas, resentimientos, sensibilidades que afectan mi estado, puedo entregárselas a esa madre. Una madre nunca juzgaría, nunca haría sentir a su hijo ser, ser culpable o vergüenza. Así que no importa lo que sea que esté dentro de mí, que haya hecho o que no haya hecho. Te permito sentir aceptado, abrazado, querido y de nuevo aceptado. Y en este vientre ilimitado de luz que es mi hogar. Estoy sintiendo que esta aceptación, esta paz, esta quietud, funciona como un poder, como una energía tan pura, que me recargan que me dan determinación y entusiasmo para seguir adelante. No importa cuánto sufrimiento haya en el mundo que tenga que regresar. Puedo sentir que mi misión es sostener esta capacidad de autocompasión y compasión hacia el mundo sostener esta inspiración silenciosa de mi madre de luz ese es mi deseo No importa lo que suceda Debo ser firme En ver esa esencia En regresar una y otra vez A esa esencia Y si esa es mi misión, entonces sé que vendrán los exámenes donde aplicar esto que estoy aprendiendo, que estoy viviendo. Así que por unos instantes en silencio me visualizo a mí mismo en alguna situación que sé que tengo que pasar. O que estoy pasando en el momento empoderado me visualizo desde esa posición de desapego de claridad donde puedo sostener esa fuerza interna porque es mi derecho, mi autorrespeto, no perder mi paz. Por unos instantes solo me permito experimentar esto. En ese silencio me sensibilizo hacia todos aquellos que están experimentando alguna situación dura, que han perdido la esperanza o que no sienten fuerza para seguir adelante. Y visualizo esa luz, ese amor, esa aceptación del océano, de la Madre Eterna. Sí. Como un regalo hacia todos aquellos que más lo necesitan. Y al donar esto, siento cómo se multiplica dentro de mí. Es una maravilla. Y se siente tan bien poder donar aquello que me hace único. Siento que realmente, para eso estoy en este mundo, en esta gran obra de la vida. Para conectarme. Dar. Y si tuviera que abrir la cajita en este instante con la que empecé a meditar, probablemente me daría cuenta que ya no hay nada. Porque me siento lleno, afortunado, bendecido. Y ese sentimiento elimina todo sufrimiento e incomodidad. Eso es ser empoderado. Y suavemente me voy preparando a regresar a este gran circo de la vida. Pero con este sentimiento, esta motivación, esta perspectiva de la vida mucho más allá de solamente lograr lo que sea que se me dijo en la vida. Escuchándome a mí mismo puedo de verdad cumplir los deseos más profundos del alma. De manera que tengo la capacidad de permanecer más despierto espiritualmente en medio de un mundo tan dormido en necesidad. Thank you. Y entre más momentos de despertar voy creando en el día, más voy uniendo los puntos que harán claro este gran cuadro de la vida. Y más extraeré trayendo esta energía suprema, hacia todos aquellos que no puedan percibirla. Todo empieza conmigo. Porque cuando yo cambio, es que el mundo empieza a cambiar. Así que agradezco conscientemente a mí mismo esta media hora que me di para pasarla conmigo para escucharme para experimentar aquello que es tan preciado y para donarlo Y respiro profundamente y regreso. Bueno, cada meditación decimos Om Shanti, que significa soy paz, soy un ser de paz. Yo les agradezco muchísimo a ustedes porque pude percibir esa linda vibración y sigamos echando las manos unos a los otros. Todos los lunes estamos conectados.